Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que le hemos pasado mal, nos está comiendo el tiempo. Lo siento, es que no sé si volverlo a intentar o convertir todo en recuerdo.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 lo siento Es que no sé si volverlo a intentar O convertir todo en recuerdo Baby, lo siento No tengo claro si volverlo a intentar Nos hemos reconciliado para volver a fallar Creo que hemos fallado, esto ya llegó a su final No me digas que me extrañas cuando te sientes mal Tus engaños son mentiras de artista profesional Hoy solo me hacen daño, son un arma que es letal Están pasando los años, ya no quiero verte más Hoy solo queda el recuerdo tu la llega ya largo de mi vida déjame continuar nuestra historia fue linda pero llegó a su final pero llegó a su final por favor no me digas que me vas a olvidar porque sé que todo se olvida pero no regresa y estamos igual estamos igual hey.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 porque los tiempos cambian y ya todo es memoria. Ey yo, hace el día perfecto, una canción. Por fin salió el güero.